En el mundo de la educación formal siempre se practica el diseño instruccional y uno lo puede practicar de una forma intuitiva o uno lo puede hacer a través del estudio serio. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener una práctica consciente o no del diseño. Ahora, la práctica seria implica de cómo un estudio serio, un estudio serio implica de que se exam examinen los diferentes modelos existentes, pero uno visualizar el Camino en que uno va a coger para uno puede tener diferentes soluciones a las situaciones educativas que uno plantea. Pero cuando uno estudia seriamente los modelos, uno va a ver de que hay una tendencia a darle un sentido limitado al proceso instruccional, al diseño. Y esto es porque se tiende a seguir pasos, y estos pasos tienden a ser limitados. Sinceramente, algunos diseñadores me recuerdan de la conversación de que Alicia en el País de las Maravillas estuvo con el gato, donde Alicia le pregunta, ¿Puedes decirme qué camino debo tomar? Y el gato le dice, bueno, esto depende hacia donde tú quieres ir, y Alicia le contestó que no le importaba el, el sitio, y el gato le respondió, si no te importa el sitio, tampoco te importa el camino. Pero en nuestro caso, el camino sí es importante, y por eso es que tenemos este curso porque queremos clarificar el camino hacia un buen diseño instruccional. Pretendemos hacer esto con una visión amplia y no estrecha del campo. Y esto es para darle sentido a los diferentes pasos que hay, los diferentes modelos que hay en el campo del diseño instruccional. Vamos a trabajar primero con una clarificación hacia dónde, dónde uno debe dirigirse con los diseños. Este marco conceptual se conoce como diseño inverso. Luego vamos a trabajar con la forma en que llegan los estudiantes a nuestro curso, y esto se llama diseño universal. En la tercera unidad vamos a trabajar con las formas de evaluar las experiencias con evaluaciones, evaluaciones auténticas. Y terminamos con el tema de la interactividad, que esto es clave para mantener al estudiante motivado, especialmente ese proceso de aprender, que es lo que me interesa. Este curso comprende una serie de videos que vamos a trabajar con ustedes, va a tener una serie de lecturas suplementarias para uno profundizar en los diferentes temas que tenemos. También cada tema va a tener un foro para uno poder discutir en sí lo presentado y las inquietudes que se que van a surgir. Y luego tenemos una serie de tareas que se pueden realizar de una forma flexible, precisamente para uno tener una mayor comprensión de la implicación de los diseños nuestros. Así que esperamos que puedan disfrutar de esta experiencia. Yo espero disfrutarlo y nos veremos ahora en el curso.